del canal nos encontramos en contenido a pro y hoy vamos a estar haciendo búnker super seguros lo primero vamos a tener 10 minutos para construir cada uno el búnker super seguro mejor de minecraft y después por oleadas vamos a ir por rondas Vamos a ir eligiendo armas aleatorias, Valentes puedes tener granadas, TNTs, lanzacohetes, meteoritos, TNTs gigantes, lanzamisiles nucleares, TNTs super gigantes, meteoritos enormes y la TNT nuclear. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. ¿Qué? qué esto, yo miro esto de aquí y me traí recuerdos muy tristes. <risas> Sí, sí, los meteoritos. Anda que como esticamos a... ¿Qué te has puesto tú? ¿Qué tienes que proteger tú? Tengo mi novia. Es mi novia. No es Trump, no es Obama. Es ella que no te ama. No es Trump ni Obama. Es ella que no te ama. Dinámico va a ser como muera por un meteorito, ¿eh? meteorito, Bueno, yo me he traído aquí a Trolino. ¿vale? Cada quien tiene a su novia, cada quien tiene a su novia. Sí, cada uno tiene a su novia. Y cada vez piense que es falso, ¿vale? Es el trollino real. Si muere, muere la la no... la real. vamos la novia de la novia de Esparta, la novia de Esparta, <risa> tiene una boca gigante porque me gustan las cosas. Luego te levantas de mal humor, normal, te acuestas con esto que pincha. no sabes lo que es la buena vida. Bueno, en fin, a ver, vamos a darle un ejemplo a la gente de las cosas que nos esperan. Pues, por ejemplo, vamos a probar el misil nuclear, que es lo que está más sobre el medio Voy a dar un disparo de misil nuclear por ejemplo. Prólogo, prólogo mío, prólogo conmigo, pero prólogo contigo. Aléjate, aléjate un poco más, aléjate un poco más. En el desierto. Ya, ya, ahí, ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Ahora, listo. Ahora, ahora vamos ahora vamos. ahora ahora, ahora! a ver si acaba A tomar, Creo pues, que no rato, acaba toma. bien, ¿no? Bueno, pues como podéis ver, vamos a tener que hacer definitivamente en 10 minutos los mejores bunkers de Minecraft. O oh, nuestras novias van a acabar. <risa> no, sé, no sé por qué. digo nuestras novias. <risa> <risa> no, bueno, van a acabar como ratos la cosa. Venga, va. Pues chicos, cada una en sus posiciones. ¡Quien pelamos en 3, ready. 2 1 Uno. 2 1 tiempo. 10 minutos para hacer nuestras superbases. A ver. A ver, que por cierto, yo no sé vosotros, pero yo voy a hacer una entrada secreta Y la voy a hacer bajo tierra, eh La, la base claro, o esa cuanta, hacer... cuanta más profundidad, más secreta, ¿no? Y más difícil de Claro, la claro, claro, o sea Habría que ser tonto, habría que ser muy noob Pues como estará pensando un rato, supongo Para, para poner una casa árbol o algo así, ¿sabes? Hay que hacer algo, algo que, subterráneo Por cierto, podéis usar cualquier material que queráis Yo por mi parte os recomiendo usar bedrock que voy a usar bastante, pero eh La bedrock ahí... es de noob, chaval Eso, eso, eso Si sois valientes, os sentís seguros de vosotros mismos Podéis no, usar más cosas Demasiado fácil. ahora, sí, os ahora digo yo que yo creo que el armamento nuclear puede con la vera, ¿no? así que Hombre, con la, la está ar... todo, chaval. Sí. El, el armamento... Eso. A ver, yo, yo, sé, yo sé perfectamente que funciona contra la oxidiana pero contra la Bedrock no estaría del todo 100% convencido, ¿eh? Bueno, yo pues util... dentro de poco lo veremos. El yo sabiendo, voy, utilizar, ¿sabes? voy a utilizar algo que es más fuerte que la Bedrock. El amor. <risa> el amor <risa> de ella. El amor o, de ella. El o un helicóptero Apache, Raptor. ¿Sabes qué es lo fuerte que el helicóptero Apache? ¿Qué? La camisa del <risa> ya está el Sparta de turno. El Esparta es como el universo, se extiende cada, por cada día que pasa. Tu padre es como el universo. Es el se Ese cinturón que aguanta. un payaso. <risa> bueno, a ver, y para tapar… yo No sé vosotros, pero tengo una estrategia superbuena para tapar… Eh, esto, eh. Cuadra, voy, a a usar, voy a usar hacks. Voy a usar hacks. No quería no, no, tener no, que me no, no. A esto. No vale no, no, que no se no lo Mira, mira, mira. Mi plan es tapar la entrada a mi búnker con una puerta de obsidiana. Pero va a ser una puerta de obsidiana, no, perdona, de bedrock. Va a ser una puerta camuflada. Porque encima le voy a poner eh, Césped para que pase desapercibido y que no se me cuele nadie. ¿no? Ah, ah, van, a calificar, van a calificar qué tan Ahí bonito está. se ven los, los de estar Claro, claro se todo se califica. Yo voy a decir una cosa, antes ¿Qué, qué muerta dices, que, que sencilla. Dices. Antes muerta que sencilla, me hacen la base más bonita de todas. ¿sabes? O sea, que, que he, perdido mi, he perdido la puerta de mi base, Esparta, que hay un momento. <risa> ¿Dónde está? Ah, vale, hasta aquí. He ha perdido la puerta, He perdido la puerta. De todas las sí, veces sí, he perdido los papeles. <risa> que yo antes muerta que sencilla, me hacen una base además de segura, bonita. Pues yo, no, madre mía, estoy aquí diseñando... No me llamarán el maiginiero, voy a hacer una puerta... Sí, efectivamente, no te llamas así. No, nadie me llamaba ingeniero Después de, después de mi ranobra, la gente me empezó a llamar maquinero Nadie sí, sabe qué sí, estoy vamos. haciendo, no o sé sea, ni yo, la verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? A ver, quiero que esto se abra. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ah. Cada vez que veo un pepino me recuerda a okay, okay. Okay. A ver, si <risa> es que se abre. ¡Oh! Creo que <risa> al, lo tengo, al, creo que lo tengo. Estos son hacks de mods. Eh, ¡Hacks de mods! Esto, he captado eh, mi, mi propia puerta. ¡Mi propia puerta! ¡Llabréis, ya llabréis! Estoy a punto de poner mi puerta en cuanto la tenga. ¡Ahí está! Ahí está, ¿quieres ver mi puerta? A ver, a ver, a ver voy, allá, voy para allá, voy para allá. Bienvenida sí, a mi puerta. ¿Qué? que se está copiando? ¡Que se está copiando, que hombre, se copiando? ¿Y dónde está la puerta? ¿Por qué te crees? Que te voy a decir dónde está puerta? Mi, vete, vete, vete. Bro, vete. Bro, Tendrás que descubrirla bro. más adelante. Para el resto, aquí está la entrada a mi búnker. ¡Chon, chon, chon! chon ha quedado, Oye, ha quedado genial! ¡Qué pedo! Te... Eh, no me digas que estás <ríe> espiando. <ríe> Mentira, yo no estaba ahí! ¿Estás.? Lo que, ¿No me lo habías que tinto, espiado, Esparta? No, ¿cuánto me, cuánto me pagas especiales? por no decir la información? Cállate, no te pienso pagar nada, Willy Por aquí <risa> vas a hacer ya las entradas en plan más, más, más tradicional Y por si fuese poco, Esparta, adentro voy a poner otra puerta super segura también Otra de esas invisibles, ¿bro? No no, no, no, no, otra invisible no, ¿qué? ¿Cómo no? que puerta es invisible? a será aún mejor, oye ¡Oh! ¡La tengo puesta! Que no es una puerta invisible, es una puerta pues un poquito hacker Pues, in pues invisible, no hay que nadie te pase Tío, tío, es? es bestial, es bestial, es bestial, mi base es la mejor base del mundo. Pero ¿qué va a hacer? Tu base no es nada, Minecraft. Bien, y además aquí, para complicarlo más, voy a hacer como una bajada que también va a ser secreta. Y aunque vosotros estéis escuchando que es secreta, no vais a saber cómo funciona porque. ¡Wow! Oh, oh, esto es genial. ¡Es súper, súper súper secreto! Y aquí es donde va a estar el búnker de verdad donde se vive. Y aquí ni obsidiana ni leches. Esto va a ser todo lujo y poderío porque. Tronino y yo nos, me nos merecemos lo mejor aunque sea el Apocalipsis así que voy a poner aquí pues no, las paredes bien. de cuarto, <risa> pondré cuarto de baño y pondré cocina y pondré lujo, habitación eh? con una cama matrimonial, lujo y ¡Ajá! es que le, le he dicho que antes muerta que sencilla me quiere copiar quiere copiar aquí sí en sí el sí, sí todos te quieren copiar a ti verdad, ah, pues te normal te a ti. normal yo también me copiaría muy tranquilo te perdono yo siento que estoy haciendo la base más pro de todos vosotros. ¡Malditos! ¿Eh? O sea, ¡Que eh. quedan per... 40 segunditos! ¿Qué pedo? ¡No lo, lo más importante de mi base es, es camuflarlo de fuera. ¿Cómo que malditos 40 segunditos? ¡Qué pedo! ¡Así es la vida, Esparta! A ¿Qué ver, pedo? Pero que no da tiempo, no da tiempo. Que si da tiempo, a mí, a mí me ha no dado tiempo. No da me ha da dado tiempo a ponerlo bien amueblado por dentro como me hubiese gustado porque no me he el tiempo. Pero bueno, Trollino estará a salvo aquí abajo en mi búnker super secreto. Que no da tiempo, Magic, que nos avisa Más o menos daba tiempo, Esparta. El tiempo, justo. Más, Dime, ¿no? Voy a poner un meadero de estos de pie, que los dos somos hombres, así que sé que no necesitamos más. Este pobre Rato, aquí. no le cuentas. <ríe> eh, raptor, ¿estás ya? Yo lo he terminado, no he terminado rato, vale. Yo lo he terminado también. Trollino, terminado. volveré por ti pronto. No te preocupes, estás a salvo ahí. Uh, bueno, al menos mi búnker ha quedado super hacker. Eh, es, Mike, es lo más. ¿Pero qué haces despido y por qué? Que te he robado la puerta No, no, no! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se terminó el tiempo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡BRO! ¡Qué pedo con la raza? ¡Madre mía! ¡Súper segura! ¡Con mi novia aquí! Pero que tu novia está al descubierto Tu novia está al descubierto, sí Es que estamos tomando el picnic ¿Seguro que no la quieres resguardar antes de que empecemos a lanzar bombas? Sí, sí, sí, cuando comencemos a calificar me dices, ¿quieres ver mi base secreta? Quiero ver tu base Quiero verla, secreta. yo quiero verla. Sí, mírame, quieren verla, quieren verla Quieren verla, quieren verla, A ver, a, ver, a ver, dónde está ¿Vas a esconder a tu no? novia dentro de la cestita de pícnic? <ríe> ¿okay? Claro, no, no, no, primero hay que analizar que miren, ustedes si sí se dan cuenta por qué estamos rodeados de un vidrio súper templado ¡Ah! ¿Ves pues, este cristal súper templado? Que es súper sí, fuerte e indestructible Sí, sí un Entonces, vidrio indestructible. Si ustedes entran <ríe> ¡Qué ¡Qué <peda>? ¡Qué, ¿Qué? <ríe> <ríe> Ya ha puesto un árbol que se rompe. Tengo el mismo cristal puesto aquí. <risa> no, lo ha puesto todo con cristal blindado. <risa> ¡Ey! Tiene una copia. Tiene las manos gemelas. <risa> Tiene una mano <buena> gemela. <risa> no, no, Eso, no. Es, es la única, es la única, es la única. No, no, no, no. Aranda ah, no. ha quitado. Vale, o sea, ti es ventilación, libros para comer, super. Tom, ¡Manga, toma, tíos! Oye, Vanga, no está ¿eh? mal, pero sí, te eh? salve un detalle. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué detalle? Cuando ¿Qué? tu novia se acueste, tú dormirás sobre el suelo. No, no, no, es que la cama es para los dos Ostras chaval, bueno, ostras pues. chaval Uff, me tengo que pasar ¿eh? a fuera como la esto, esto con un misil de Nash le rompe toda la tierra Yo soy sí, No, no, pues, sí, no, no, no, no, no Mirad la mía, venga, ya que Raptor me ha presentado su base noob Os presento mi base Hacker Chon, chon, ¿A qué mola? A ver. Mira, podéis pasar por aquí, aquí hay pues una escotilla de superseguridad Que resiste estas explosiones nucleares Seguimos bajando, tenemos un ascensor de alta seguridad y YA PODEMOS ENTRAR A MI HOGAR Donde tenemos, pues por supuesto, bajar, no seáis tímidos No seáis tímidos lo no he bajado, he bajado Tenemos pues para empezar el baño Y por supuesto ah, es para, ¡Para lavarme hombres. las manos! Sí. ¡Ah! ¡Mira, mira! Sí, mira, sí, mira! para todos, para bebedero, ¡Para tomar agua, para, para tomar agua! Es oh, oh, muy útil son muy La, muy la tiros, cama, ¿sabes? que es solo de trolino y mía y la nevera, y bueno, es, es para estar, ¿sabes? Para resistir una explosión nuclear y luego salir, o sea, no es para nada... sí, porque aquí no hay para nada, chaval. A ver, pero va a cumplir a su, yo creo que va a cumplir su su, su, su función. Su o sea, es sobrevivir, básicamente. Venga, salimos. No, vamos... No me queda ver la de Esparta. Ah, la más épica de todas. A de Esparta, que me da curiosidad. Ah, te los presentos. La casa uh, pro. El diamantito. Adivina, también tiene esa escotilla que me has copiado, ¿no? A ver dónde está. ¿qué, no? ¿Qué escotilla? ¿Qué escotilla? Sí, ¿Me escotilla? ¿Me a ver, a ver. ¿Dónde copiado? está la escotilla? ¿Dónde, ¿Dónde okay. está la escotilla? Me ¿Dónde está antes? Pues la escotilla? ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está la escotilla? Bueno, te la presentos. Está en la casa pro. Y era pues la misma escotilla que yo. Has visto, pero que tiene de pero todo. ¿Ves a tu pobre novia aquí? Eh, por rara, si acaso. Por precaución. ¿Y canta? ¿Canta diamantito? ¿O qué canta? Diamantito. Diamantito. Hombre, le gusta cantar, tocar el piano, tocar el arpa, tocar esta uh, cosa que creo que es un piano también ¡Uh! uh qué, qué, qué, bien, bien, te ¡Qué bueno, bueno ¿no? ¿Qué, súper, súper útil esto Esto es para esconderse Para jugar escondite, por pues, si te aburres, ¿no? Es que sois muy poco visionarios. Aquí vale, tengo bueno, no, y... ¡Ay, my, my, my, my. A ver, no te voy a negar, me gusta más que el mío por dentro, pero oh, se ya. ¿eh? ¿no? ¿eh? Muy bien, chicos, comienza la fase de destrucción <risa> ¿Qué recordar tenemos que elegir un arma aleatoria. Con esa arma pues vamos a ir atacando por turnos los bunkers enemigos. Y el que pues tenga la novia que sobreviva durante más tiempo es el ganador. El... ¿Qué pasa con la novia, chaval? Bueno, <risa> nada, es que como, como va a ser la pola de Raptor. Venga, le doy yo primero, le doy yo primero. ¡Ah! ¡Oh! Los boten... pedazo, Oye, esos son cuatro. Buah, ¿no? ¿no? con esto te vas a quedar hasta sin suegra. Porque.. <risa> Pero, le, le voy a partir ayer? la madre a tu novia. <risa> no, por favor, no. Venga, dale, dale, dale. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que? Meteorito. ¿Cómo? ¡Meteorito! ¡Ah! El ¡Meteorito grande! ¡Ah! ¡No me has ¡Ah! la novia! ¡No ¡Ah! pues venga, a ver! Voy a partir a tu novia igual que te partieron a ti, ¿no? sí, ¿eh? Venga, entiendo yo, entiendo yo, entiendo yo. Voy a lanzar hasta cuatro misiles con este pues lanzamisiles, ¿vale? Así que lanzamos culo por aquí. ¡Ah! No te creo, ¿Qué? No, ¿Qué? No te ¿Quién creo? Dice ¡Yo no te Pero, creo, creo rato, me no se te la novia. Raptor! ha <risa> o sea, Raptor, Raptor, te damos una oportunidad te vas a. Ah, ha sido tan lamentable que te damos una oportunidad raptor te, dejo, raptor, te dejo puerto en survival y trata de sobrevivir entre tu base Raptor, una cosa, bro Este no es cristal blindado, bro, es solo tintado ¿Cómo que no es cristal blindado? Sí es cristal blindado, es mismo de acá No, es cristal tintado, tienes razón, tienes razón. <risa> <risa> Tú dices que es como este, ¿no? Que se rompe. ¡Claro! ¿no? ¡Exacto! No, te han puesto en survival no, no, ¿Sí? Vale, pues corre, cava para abajo, ando que quieras. Porque, ¿dónde le ponemos el, el meteorito, Esparta? A ver, a ver. ¿Dónde quieres caer el meteorito? Yo, yo diría que caiga aquí, aquí, aquí tal cual, en aquí, medio, en medio de todo. A tomarnos con la mano buen Raptor! ¡Dime! No quiero meterte miedo, pero en 20, 19, no. 17. Mira por ahí, mira por ahí. Va a venir un meteorito por ti. Uy, a lo, mejor te, a lo mejor te salva el cristal blindado, ¿eh? ¿Qué no, dices? Max se va, va, se va a chocar, se choca, se choca. ¿Tú crees no que que le me choca? lo creo. ¿Cómo ahí Llega, llega, ha ah, ah, ah, sido tu culpa. Tú dijiste que cayese se va a chocar contra. ¡No! no ¡Lo atraviesa! Ah, ¡Lo atraviesa ahí! Ah, ah, ah, ¡Raptor extinguido! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Pobre Raptor! Van a durar un suspiro todas este paso. No, no, no. A ver, es que esta base era muy nube. No, este búnker era muy nube. No. Yo creo que ya el mío ¡Ostras! Papá, ¡Que se han cargado, cargado las armas! A ver, recuento. El búnker de Raptor ha aguantado. Cero. cero rondas. Cero rondas, o sea, cero ataques. Vale, elegir cada ver. uno uno. Uy, uy, uy, uy. ¿Qué no, te jo, que ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Misil. Tengo un es, es un ataque de nivel 3. A ver, a ver, rato, rato, te toca, te toca. Dame algo. Dame dame dame el, el TNT verde, por favor. ¡Oh! No, arma no no, oh, ataques de nivel 1 nivel 2 Venga, vale, pues quién empieza, ¿quién empieza? Esa, esto es muy triste A ver, a ver, a ver a, a, a, raptor, raptor, hay que pensarlo Pon la tenete aquí, abres un hueco y yo se la pego trolino por dentro Pero que mi base es de obsidiana Que no vais a poder reventarla con una tenete Abre la abre caso, yo confío en ti No, a, a, a ver Tienes que ponerla encima Donde quieras encima Aquí, ponla para romper la maldita fuerte, inútil No, no va a romper ¡La, la puerta. pongo! Que vale. sí, tenle fe, a ver, entiende eso Trae, Vamos. Trae ¡Ah, entenderlo! Vale, ya digo, ya digo que aguanta, yo digo que aguanta. A ver. A ver. <risa> <risa> no, no, no. ¿Qué no, y luego vas a ir tan no tanto lo que, Si penetrable en serio Venga te dejo, te vez dejo vez te dejo esto? dispararle con la puerta abierta Tengo tanta ¿Abierta? confianza vale, vale. No, no, no, pero desde fuera Desde fuera, desde no, fuera, fuera, desde, que, fuera, desde, fuera, desde, fuera vamos desde fuera, desde fuera farta. Venga, vale, vale, te dejo, con la puerta abierta, abierta entro, Con la puerta abierta, no, desde No, desde dentro no, qué pasa no, no has hecho nada, no has hecho nada Como narices vamos a entrar Pero qué pedo Ah, ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Tendrás que tú, arreglártelas tú solito, No esparta. me lo creo, que esto es impenetrable En fin, recuento, recuento El oh. búnker de reato ha no aguantado Cero ataques, el dos Y toca probar ¡El, el Espartita! ¡Oh! ¡Oh! No ¡Enlazado de un me nuclear! ¡Mesén no nuclear! ¡Misión me no, me nuclear! Meteorito me me me me me me gigante! ¡Meterito gigante! ¡Meterito gigante! Me ¡Meterito gigante! Vamos a hacer un super combo, venga, venga, venga venga. vale! Vale, a ver, primero yo abro un agujero y luego le tiramos un pedazo meteorito? ¿Me estás diciendo vale, vale. ¿En serio, tío? Vale, Te que tener cuidado porque si se me va esto, si se me pira, mato, mato, troina. Así que voy a tirarla por aquí. Venga, uh, A tomar Kakus. por saco, no me lo creo. ¿Dónde está Cactus? Muerto. ¿No, que? ¿Qué pedo? ¡Se ha hecho de fuego! ¡Qué pedo! ¡Se ha quemado! ¿Qué le ha pasado? Está en modo, está en modo diablo el cactus. <risa> ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a tu cactus? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué brilla? <risa> ¿Qué le ha pasado? <risa> <¿Qué le pasó? risa> <¿Qué le risa> está <risa> pasa? está radiactivo la radiación. Re es como los Digimons, ¿saben? Mira, le ponemos aquí, ¿le pones aquí el, el, el meteorito. Aquí hay piso fuego. A ver, dale. La ponemos, la ponemos. Vale, vale. Vienen 20 segundos, ¿eh? 20 segundos. 16. ¿Qué te a tocar? ¿Qué te... ¿Qué te... No. ¡No! Le va a dar a Tronino. Le da a, a, a Tronino. Como mata a el meteorito me cago en todo. Sería increíble. 10, 9, 8, 7, 6, atraviesa, atraviesa, 5, 4, 3, 1. ¡Vamos, no! ¿Pero sí, qué, ¿qué le pasa a tu...? Pero porque... Eso no vale. A ver, espera, espera, espera, espera. Esto no es justo. Hombre, no es claro. justo. Que si sí, yo he elegido un personaje más fuerte que el otro que es tu culpa A ver, a ver, pero ¿por qué tu por, por cactus tu novia se pone radiactivo? ¿Por no, porque ha no sido evolucionado, tío? bro A cactus. A ver, no vale, roja, no, tío. no vale, no vale, no vale Uy, oh, y esta se ha vuelto a romper Pero bueno, a ver, le doy, eh Ah, nos no, toca a no, vosotros Pero que nos toca A, a ver, vale, tiene vale, que tocaros algo cheto, porque si no me gana Raptor En la venga. siguiente muere seguro A ver Dale, dale, dale, dale. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué ha sido? No, me lo creo como un seguro pequeñito Y. Dale, dale ¿Qué es eso? meteorito grande. ¡Doble meteorito! Bueno, pues nada, por aquí <risa> arriba, aquí. Vale, aquí <risa> el <risa> grande, ¿no? El grande. El grande. Vale. El grande aquí y el pequeño. El pequeño después, a ver qué hace el grande primero. Como se lo el grande me ha cagado de todo. ¡Ay! ¡Viene el grande! Confiamos en ti, bro. <risa> el grande. Quiero decir que los meteoritos es lo que más cerca está de cargarse a todos hasta ahora, ¿eh? Venga, ya, ya te confío en mi no. bunker, confío en mi bunker, confío en mi bunker ¿Qué? Uh, Oh, oh, oh ¿Qué? Eh. Se puede seguir abriendo, se abre, se abre, se abre ver, No me lo mismo. creo No, Pero no, qué hay, qué fuego, hay fuego, hay fuego Trollino, Trollino Trollino, ¿estás serio, está bien? ¿estás bien Trollino? Sí está, está uh, Intacto, intacto Tío, me lo están sintiendo en serio sí, que Es que me es el mejor me bunker, es el bunker hacker ¿Dónde va el pequeño, Raptor? <ríe> no me lo creo el pequeño es parte, es de Ahora está más protegido que antes, eh, la que el meteorito Madre. me ha cubierto todo Mira, mira, mira yo mira, sé mira. dónde lo quiero, quiero el pequeñito ¿Dónde? aquí, vente, vente, a vente, a vente, vente Aquí, aquí No, aquí. aquí, aquí Aquí sí, aquí, aquí sí ¡Aquí! No hay huevos, a ponerlo aquí Hay huevos, hay huevos, pero es pequeñito, hay huevos. ¿eh? <risa> No, Ya está barbe. viniendo, ya está en camino está viniendo el Voy chiquito, a cerrar mira. esto Ay, Oye, vale, vale. Es, es Cierra, cierra, Mike, cierra Me voy a poner, Mode. ¡Qué espectáculo! Me voy a poder espectar para poder verlo. ¿no? Porque va a caer dentro. Ahí va, ahí va. Ahí Vay, va, Mike. ¿Dónde está? ¡El lo ¡Entra! lo veo, lo veo! ¡Ostras! Lo uh. uh. ¡No! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Trolina! Trolina uh. muere! Trolina <risa> no muere! <risa> no, ¡Es una salga, heroína, no, bro! ¡No te estamos! estamos! ¡No! Bro. No, no, no, no vale, no vale, uh. quemes! No, vale, que ¡Fu! ¡Uf! Uh, ¡Que ¡Fuh! Muérete. ¡Se uh. uh. muera! ¡Vete uh. muera! ¡Agua! ¡Agua! ¡No! ¡Sabedia! ¡No, vale! ¡La has quitado ¡Tú me cago oh, wow. en vosotros y me habéis destruido el ascensor! ¡Ja, ja, ja! por saco! ¡Tú has estado a puntísimo de morirse, eh! ¡Mirad, mirad, mirad! Mira, mira. ¡Ha destruido aquí obsidiana también! ¡O sea, digo, Berlock! ¡No, vale! vale. ¡Has salvado a Troll y no Tramposo! No, a ver, a ver, a ver, yo he extinguido las llamas de nuestro, de nuestro jamón ¡Vale! Pues el mío lleva resistido cuatro ataques. El de Raptor 0 y Sparta. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vale, a ver, vale. Heroína, oh, sobre... oh, oh, oh. vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! vale ¿Qué te toca decir? Tiene un atrete por verde. Pero me estás diciendo. ¿Cuánto es la verde? por mente? ¿Sigue siendo poderosísimo el tuyo? ¡No! ¡No! A ya ¡No es Bueno, <ríe> pues este es un GG. Ya está muerto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Superhéroe! <ríe> pero pero por qué? A ver, <ríe> a ver, a ver, a ver, Pero por qué. Pero por qué se pone así el tuyo? Pero y yo sé? <ríe> No no, mi ver, no, novia, no, no, a ver, mi novia no, no, no. es super fuerte Exijo, no. exijo, exijo un cambio de novia No puedes ser ¿Cómo que un cambio de novia? ¿Es ¿Cómo novia? ¿Cómo así yo me pongo de novia Spiderman? O sea, ¿qué pedo? ¿Pero qué? No, a ver, dale, ponle la TNT por 20 a La TNT por 20, por 20 tía. Tía. Tía. eh, eh Ponle, ponle, la TNT por 20, la Lo va a aguantar, lo va a aguantar ¿Te imaginas que mata a Trollino en vez de matas el... No ha hecho nada. Que le da igual. Que no Grande nada. Te qué? amo, bro. Bésame. ¿Qué pedo? Bueno, chicos, has modificado a la novia de Esparta. Ahora se supone ma. que es fiel a las reglas. Y en teoría. En teoría el no rampano. debería de el volver rampano. a transformarse. Ma, ma. ¿Qué me ves cara de Raptor, bro? Pero, ver, estás ver, diciendo mira, que tengo una mira tu base. Mira tu base. O sea, mira tu base. Mira tu base. Perfecta, en perfecto. O sea, estado y lo único que hay vivo, aquí en, todo, en toda esta es parte más. de Minecraft es tu bicho Bueno, a ver, vamos 4-4, Sparta. 0-4-4 Empate Os toca a vosotros Nos has cargaste el lobby <risa> Yo tranquilo que estoy, no puedes ganar eh, a una dale, dale, dale, a ver, a ver qué te toca oh, ¿Una no, TNT normal? ¿Es no, normal? No, no. Ah, vale, y tu rato dale A mí me va a tocar la legendaria TNT no, ¡Ah! ¡No! No. Es, es una TNT de diamantito, esa equivale a 100 dinamitas Vamos, vamos Raptor, confío en ti Tu primero, No primer, puedes entrar primer. eh, no puedes entrar Sí, sí, sí, aquí hay un agujero no, no, no, no, no, desde no, no, de fuera No, sí, sí, sí, Vale, de vale, por ahí, por ahí, por ahí Hay un agujero La afuera a la vez, vale, la puedes a la vez Okay, Exacto, y Raptor aquí hay otro agujero ¿verdad? No, no, no, no, esto ya no, esto ya no cuenta <risa> A ver, ponemos a... ¿Qué? No, pero no encima, hay. encima la trampilla no, esparta Hombre, claro, pero que la intención es romperla Bueno, a ver, vamos pastel, Vale, vale, menos chachara aquí, ¿no? Confío en mi, en mi trampilla Y lo mata No sí. no me lo. hace no nada, vamos, no hace vamos, nada, vamos, no, hace vamos, nada vamos. no hace nada No me lo Yo puedo hacer Yo la voy hacer. a poner aquí Vale vale, vale, vale, vale, ya este está, vale, está, no, no vale no, cambiarla No, no, no, hay, no ¿te, te, ¿Te imaginas que mata al cactus de esparta? ¡Oh! ¡Ostras! Trolina, ¡Veo a Trolino! ¡No! ¡No! ¡Ya no sí, sí, le veo! ¡Ya sí, sí. no le ja, tám-, veo! ¡No! ¡Ya no. sí, sí, sí. <geldula> sí, está, está muerto! ¿Cómo está? ¡Está muerto! ¡No! Ha ¡Aguantado! Cinco ataques, mi Cinco ataques, bro Cinco ataques, pero espera que el tuyo, si ahora lo mato ¿Dónde está? ¿Dónde está Porque es ¿Os todo? <risa> ¡Adiós, chaval! Vale, vale, ya tenemos de vuelta el randomizado Esparta, ¡Dale! no cantes victoria porque bueno. la mía ha resistido 5 ataques, la tuya de momento ha resistido 4 Si yo Solo en la siguiente... tiene que resistir uno más, sí. uno ¿Qué más ¿Qué va a resistir? Si está ahí... <risa> Bro, ya, es una ya no y ya no se ha convertido en superhéroe Venga, a ver qué me toca por aquí Oh. Bringa es, es, es, es, es. ¡Sí! ¡Al bombardeo. No. Bombardeo. Bombardeo? Bombardeo? Bombardeo? bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¿No? El bombardeo, no, ¿Bombardeo? No. ¡El bombardeo! ¡El bombardeo, no. Esparta! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡Estos no. sí que son! ¡Gy! ¿Sí? ¡Gy! ¿Sí? ¡Preparados no. todos! porque se viene no. el bombardeo! ¡Prepáramoos! Tu ¿No base eh? ha aguantado ¡Vale! Ahí viene ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! No ¡Ostras! ¡No! tiene aguantado, no? Yo creo que ganamos pero, claro. no, pero, pero, pero, pero. ¡Qué pero ¡Qué pelo? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Que va a aguantar! que va a explotar! ¡Qué va a aguantar! Anda. ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? ¡Que uh. sigue explotando! ¡Ah! ¡Tú pero, pero ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Tu ¡Ah! diamante! ¡Ah! ¡Encontró diamante! ¡Tú y el bombardeo cuánto dura! No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu novia? ¿Tú nunca has desaparecido? No ha quedado. Ni, ni el cadáver ha quedado. Pero ¿dónde está? No. No, no sé. Bueno, pues el recuento final es que. El búnker de Raptor ha aguantado eh, Cero ahí. ataques El búnker de Sparta ha aguantado No se vale Cuatro ataques Y el búnker De Mike ha aguantado Cinco ataques <risa> Es con Ay, claro. lo que me quedo, me ha desaparecido la novia, tío o sea, o sea, ni el cuerpo ha quedado desecho, No, no, no Ay, lo no he encontrado bien, no. <rHicuré> Bueno, en fin, os dejo una encuesta arriba a la derecha Para que votéis por cuál ha sido el búnker que más os ha gustado No solo por cuál ha sido pues, el mejor para sobrevivir, Sino por dentro, pues cómo se envía mejor Todo <risa> lo cuenta, la ¿eh? Novia, la, la novia, la novia, la novia, novia Sí, las novias también, votad por Dronino ¡Venid, venid, venid! ¡Venid, venid! ¡Venid, venid! Contra, si no, proteges Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Esto es por ahí, hasta la próxima Adiós